no es la más difícil. Eh, hay, es muy espectacular porque hay una, una serie de lo que yo llamo una serie de, de, de notas repetidas que yo llamo la cabalgada, vale, que va como hacia adelante luego hacia atrás y es muy espectacular, pero no es difícil. Quiero decir, no es lo más difícil del tema. Lo más difícil del tema, como ya he comentado, es la parte C. Entonces, para eh, por motivos metodológicos y estratégicos, es decir, me, para no equivocarme lo he dividido en cuatro y aparte también por el metodológico, puesto que va a ser más fácil para vosotros también pillarlo. Eh, lo he dividido en cuatro partes, ¿vale? Eh, la parte de introducción, que son dos compases, la parte de la cabalgada, que es bastante larga, luego hay un, un ascenso cromático y finalmente eh, un par de acordes que pone al final. Bueno, pues vamos a tocarlo primero completo y luego lo, lo vamos desmenuzando. Bueno, hay un par de, de notillas raras ahí que me han salido, pero eh, sirva como ejemplo. Lo vamos a dividir en, en cuatro partes. La, la primera parte, que sería una especie de introducción, una escala eh, descendente, de sol, para adelante y para atrás. Esta sería la primera parte. La segunda parte, que es la, digamos, la, la entrada a la cabalgada, como yo le digo, que sería, veníamos de aquí, y empieza la cabalgada... tiene otra especie de, de ascenso, en este caso cromático, en el cual hacemos... Y la última parte en la que vamos a poner tres acordes, empezamos por... Primer acorde, segundo acorde, estamos aquí, repito. Ha salido regulín este, este acorde Y ahora lo que hago es Descender O mejor dicho, sí, descender Me voy a, a este otro acorde Perdón Y remato ¿Vale? Bien Entonces vamos a irlo viendo uno por uno Vamos a empezar por la parte... Eh, la parte 1. Eh, la parte 1, como hemos dicho, es como un poco eh, transición para empezar la cabalgada que yo le hago. Entonces, hago cero la tercera, cero la primera, primera, cero la primera, no, cero la quinta, tercera, quinta, y ahora primera y segunda, primera en el tercero, segunda en el quinto, aire, tercera en el quinto, Segunda al aire Y ahora hago un pull off 2-0 En la tercera Repito 3-5-0 5-0 pull off ¿Vale? Este sería el primer compás Y en el segundo compás voy a hacer 5-5-0 Estoy en la cuarta, la segunda y la primera al aire 5, 5, 0 tercera en el 5 segunda al aire pull off 2, 0 y ahora teóricamente tengo que hacer un pull off 5, 4 pero por alguna razón creo que es más fácil o mejor o más, me permite más fluidez hacer un slide 5, 4 ¿Vale? primera al aire tercera en el quinto Segunda ira pull off 2-0, otra vez, digamos, hay que hacer un pull off, pero yo hago un slide, y aterrizo aquí. ¿Vale? De manera que esta parte queda... ¿Vale? Estos dos compases seguidos serían... Repito... empieza la cabalgada. Paro para no equivocarme. Bien, en la cabalgada hacíamos y aquí empezamos. Perdón. Y este es el momento en el que empezamos. Vamos a estar todo el rato eh, usando pulgar y medio, pulgar y medio, pulgar y medio. Y hago cero cero. Eh, otra cosa que vamos a hacer todo el rato Durante todo el rato de la cabalgada Es la primera al aire todo el rato ¿Vale? Segundo traste la primera Tercer traste la segunda Primera al aire Que lo de primera al aire lo, lo voy a ignorar Porque es todo el rato ¿Vale? Cero Dos, cero, uno Dos, cero, cero Uno, dos, cero Aquí viene una pequeña variación a partir de aquí 5 7 vale 5 7 la tercera cuerda 5 7 quinta la segunda tercera al aire y sigo avanzando y ahora voy a, me, voy a poner las notas en la segunda cuerda voy a poner 5 6 8 5, 6, 5, 6, ¿vale? Ahora, vuelvo a la tercera cuerda, 7, segunda cuerda, 5, tercera, 7, segunda, 5, y ahora eh, me, me centro en la, en la tercera, 5, 7, 5, 7, Y ahora voy a estar dando la segunda al aire y cambiando en la tercera cuerda. Repito esta parte. el ¿Vale? traste 2 estoy volviendo, digamos, hacia atrás. Y remato la cabalgada con, el, con la segunda al aire. Todo junto sería empezando desde... viene la parte 3 la parte 3 es un, es un ascenso cromático ¿vale? y es muy chulo, muy chulo básicamente porque parece que está haciendo una cosa súper super difícil y es quizá lo más fácil que tiene todo, todo el tema entonces estábamos aquí y ahora voy a hacer un hammer 023 en la tercera cuerda 0-2-3 Ahora pulso la cuerda tercera al aire y ya empiezo el, de, el ascenso cromático, que va a ser en la segunda cuerda del traste 1 al traste 9 y en la primera cuerda del traste 7 al traste 9. Y hace así de fácil, ¿vale? Entonces estamos aquí. Aquí voy haciendo avanzando con el dedo índice y cuando llego aquí... Perdón. Eh, perdón, ahí está. Aquí sí voy poniendo un dedo por cada traste. Porque me interesa acabar aquí, ¿vale? Voy, al final voy a acabar en el traste 10 poniendo un acorde y me interesa que sea el, el meñique para ponerlo así de fácil, entre comillas, ¿vale? Esta, lo que viene a continuación no es nada fácil tampoco. Entonces repito esta parte Y aquí voy a, voy a empezar con el acorde, ¿vale? Que esto paro y lo hacemos ahora Entonces, cuando he llegado aquí Me poso en el, en el décimo traste con el meñique El dedo anular lo pongo en el traste 9 y hago una cejilla con el dedo índice en realidad lo que me interesa es sobre todo eh, matar, matar no, perdón, pisar la cuerda cuarta, pero como luego, ¿por qué no lo pongo así? Pues porque luego a continuación voy a, eh, a levantar el, este dedo voy para dejar esta, esta postura y me interesa que, que tenga una cejilla. ¿vale? Entonces hago así, ya que he acabado aquí y yes. Si lo pongo con la cejilla. Ahora voy a levantar este dedo y voy a dejar este acorde. Y ahora voy a poner este otro acorde. El, el meñique lo, lo deslizo hacia, hacia arriba, hacia abajo mejor dicho, y pongo el traste 9. Y esto hay que tener cuidado porque yo hago así. Y así suena, suena chungo. Entonces hay que... Hay que levantar los dedos, ¿vale? Y poner este acorde que es un, un sol séptima. Eh, aquí estábamos 10, 9, la tercera, 7 en la cuarta. Aquí estamos 10, 7, 7. Y aquí estamos 9, 6, 7. Acabamos con el acorde do, todo al aire, pisando. Aquí me sugiere que pise la, o que pulse mejor dicho, la cuarta, la, la tercera y la primera. ¿Vale? Pero yo pongo el acorde completo, por si tengo o me equivoco de cuerda. ¿Vale? Entonces esta parte. Esto es quizá lo más difícil, este cambio de aquí, ¿vale? Porque como comento tengo que levantar todos los dedos. Vale, y aquí acaba el tema. Bueno, eh, como os decía, pues la parte, <coughs> la parte de. No es tan difícil, hay un par de cositas raras, sobre todo el inicio, pero luego no es tan difícil. Venga, pues a practicar. del tutorial. Eh, espero trabajar durante esta semana eh, y ya la semana que viene el sábado o el domingo cuando pueda os pongo ya el tema tocado eh, a ser posible a tempo. Eh, tengo un, una backing track que he sacado un, un archivo midi, vale, eh, un archivo midi. Luego eh, lo he, he traspuesto a do porque el tema originalmente está en sol. Eh, lo he puesto, lo traspuesto a do y lo que voy a hacer es Trabajar con ella hasta que me salga cierta velocidad. Eh, la backing track está a 80 bpm, pero 80 bpm 4x4 que resulta muy rápido, ¿vale? Entonces yo seguramente la voy a voy a empezar a trabajar bastante más lento, vamos a ponerle a, a 50 o por ahí, ir subiendo poco a poco hasta conseguir esos 80. 80 es mucho, es muy rápido, ¿vale? Eh, no sé, eh, puede ser pues casi como un tema de bluegrass medio tiempo. Bueno, pues nada, aquí lo dejo todo. La semana que viene lo intentaré completo, toda la, toda la, todo el preludio, toda la pieza. Venga, con Dios.